Señoras y señores, bienvenidos al, a la simulación, decir el podcast, no, la simulación de Canal 49. Y pues como ya vieron esta vez es San Francisco contra San Francisco. Alguien me lo sugirió por ahí y la verdad es que se me hizo una muy buena idea. Vamos a ver, vamos a ver de qué cuero sale más correas, Ellos. la máquina de visitante va, sale de blanco. Yo voy a salir con este informe del 75 aniversario que al parecer. Se rumora que va a usar San Francisco Entonces voy a hacer una especie como de Como de como de vengo del futuro Los de blanco son los del 2020 Y los de rojo somos los del 2021 Vamos a ver de qué cuero salen más correas Y aquí viene Richie James Que sale hasta la yarda 25 Desde la yarda 25 empezará mi primer drive eh, Pronosticando más o menos Cómo jugaría los 49 de este año y vamos a retar y atacar sus puntos débiles Aquí están en, en press coverage Y ya sabemos, creo que ya sé por dónde Vamos a atacar este primer down Ahí está el uno contra uno Atacando Richard Sherman, ahí está Cómo no señores, a la yarda 45 Ya del territorio de los Ellos van a ser los, los San Francisco Y nosotros vamos a ser los 49 Así que los 49 llegamos a la yarda 45 De San Francisco Y en una jugadita así de rápido quemando las piernas de Sherman, de Kendrick Bourne y vean ya estamos en la 45, conozco un poco a los Niners, creo que conozco un poco a los Niners y sé por dónde los puedo atacar, ahí está, vamos a atacar de ese lado, del lado de jevon Kinlow que no llegó y ahí está más de 10 yarditas, ya estamos en la 32 de San Francisco, primera oportunidad 10 yardas por avanzar. Vean así rápidamente. Tercera jugada. Vean a Raheem Monster. Rahim Monster rompe el tacleo bien. Se mete hasta la yarda 15 ya del de territorio de San Francisco. Los 49 estamos a nada de anotar. En tres jugadas, en tres patadas. Ya estamos ahí. Vean, primero y 10. Ahí viene el pase pantalla. Con Kyle Juszczyk viene el bloqueo. Viene Time Tomlinson. Tumbado Ahí está. Touchdown. Touchdown 49ers. Touchdown 49ers. Kyle Juszczyk poniendo los seis primeros puntos del partido. Vean ahí el pase pantalla con check utilizando, vean qué bonito se ve su uniforme, la verdad yo me encantaría verlo este año nuevamente y en cuatro jugadas señores, los primeros seis puntos de San Francisco, siete con el extra de Robbie gold y ahí estamos ya, poniendo los primeros puntos en el partido, viene el kickoff, Richie James del lado de San Francisco, una rodilla abajo y vamos a ver si los 49 podemos detener a San Francisco. Y viene aquí la primera oportunidad de 10 yardas para avanzar de los de, los, de, los, de los de San Francisco. Doble a la cerrada. Un solo corredor atrás. Dos hombres abiertos. Hace el engaño. Coragín Monster. Bien, va, va a ir profundo. Profundo. Garopolo y es interceptado, señores. Interceptado. Jason Burrett. vean. Rápidamente me quisieron sorprender. Quieren confiar en el brazo de Garopolo. Lo cual sabemos que es un error garrafal. Querer poner un juego en el brazo de Jimmy galopolo Y ahí estuvo la primera intercepción, señores. Creo que conozco a San Francisco, creo que conozco a Garoppolo. Y vean aquí, primero Brunetti, yardas por avanzar, viene Monster. No, ahora sí, no saqué mucho. Fred Warner en la tacleada, segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Viene Garoppolo, Garoppolo rápidamente tira con Monster nuevamente. Solamente ganó un dos o tres yardas. Tercera y 8. tercera y largo. Viene Garoppolo, se echa para atrás, se echa para atrás, no, no encuentra, sale corriendo, sale por... ¡Ay! ¡Oh! Lo taclearon rápidamente. ¿Quién fue? Eric Armstead. Y Cuarta y cinco, pero me la voy a jugar, yo no me gusta eso de despejar. Así que cuarta y cinco. Vamos a buscar al señor seguridad, que tiene que estar solo, ahí está, ahí está. ¡George Kittle, vámonos, vámonos! ¡Pelea bien! es lo taclea, pero suficiente para el primero y diez. Ya estamos en la yarda 39 del propio territorio. Primero y 10 yardas por avanzar. Formación I. Se cierra un poco. Y este... Eiyuki viene... Oh, viene aquí Monster. No sacó mucho. Segunda y 8 por avanzar. Dos yarditas. Se la entrega ahora a McKinnon. no está Cleado ahí rápidamente por Fred Warner. Y solamente sacó 3 yardas. Tercera y 5 por avanzar. Vamos a buscar el pase pantalla. Vean, es que yo sé que a San Francisco le hacemos. O se le hacen bien. ¡Ay! Bien rompe no, un bien hoy. No! Los 49. Le hacen mucho daño a, a, a los equipos con pases pantalla. Y San Francisco es muy endeble ante los pases pantalla. Primero 10 yardas para avanzar. Nuevamente se la entrega. Es McKinnon, McKinnon a la yarda 28. Segunda y 8, segunda y 8 por avanzar. Nuevamente ahí el engaño con McKinnon. Sale corriendo. Garopolo, Garopolo, corre, corre, le mira a marteo. Le llegaba Bosa, pero ahí está. Ahí está Garopolo demostrando que puede correr. Jimmy Garopolo demostrando que puede mover las piernas. Ahí le llegaba Bosa, ya le venía Bosa, ya le venía ahí el coco. Ahí se barrió. Primero y 10 por avanzar. En la yarda 15. Ya estamos en la zona roja. Viene Garoppolo, formación y dos hombres del lado izquierdo. Se la entrega aquí a Monster. Monster rompe el tacleo. Si ¡sí, rompió los tacleos, touchdown. Touchdown. 49ers. Primer touchdown de Rohan Monster. Ya hubo uno de Kyle Juchek. Ahora uno por la vía terrestre de Rohan Monster. Y vean, ahí están. Los segundos 7 puntos. Los segundos 7 puntos de los 49 sobre San Francisco. Muy buenos. El marcador 13 a 0. Después del error de Jimmy Garoppolo. O de Jimmy G, el nuestro es Garopolo No sé cómo le, le quieran llamar, pero ahí está Y el extra es bueno de Los 49, 14 a 0 14 a 0 señores Viene el kickoff El kickoff y Richie James No va a salir a ningún lado Tres hombres del lado derecho Un solo hombre atrás Queda, Se está acabando el primer cuarto Será la última... ¡Ay es interceptado! Interceptado por... Yeah, ¡Fred Warner! ¡Fred Warner! ¡Fred Warner! En la zona de los Linebackers y con esto se va a acabar el primer cuarto señores, el primer cuarto de acciones San Francisco 14 a 0 arriba en el marcador y tenemos el balón después de la intercepción de Fred Warner estamos en Gallarda, 32 de los de San Francisco 49, aquí viene el pase rápidamente con George Kittle George Kittle está por Richard Sherman pero logró 7 yardas. Segunda y 3 yardas por avanzar. Segunda y 3 yardas por avanzar. Se la entrega aquí a Jerry McKinnon. rompe tacleo. Y ahí está tacleado. Por. Yacu Isquitard y. Jimmy Ward me parece. Sí. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. 3 hombres del lado izquierdo. 3 hombres del lado izquierdo. Solamente un hombre atrás de Garoppolo. Cambia la formación. Cambia la formación. Ahora 2 hombres del lado derecho. Un solo hombre del lado izquierdo Quitando peso en la línea Viene se la entrega Monster Monster, ay, Monster se iba pero es detenido ahí por Kinlow Y luego Greenlow lo taclea Segunda por nada, siete yardas por avanzar Viene el pase pantalla rápidamente Con Monster que rompe tacleo Rompe otro tacleo, se va a meter ay, Le llegó ahí quien Jason Burrett y Drew Greenlow En la yarda 1 pero es primera y gol primer gol 6 de 7 para Goro por los 102 yardas. primer gol. Vamos con el señor seguridad. ¿Y quién es Kayuchev? Touchdown. Touchdown, señores. Estamos masacrando a San Francisco. Dos touchdowns de Kayuchev: uno por la vía aérea, uno por la vía terrestre y un touchdown de Rahim Monster. Y los 49 21 a 0. Arriba de San Francisco. Así como lo oyen. Creo que la versión de San Francisco de este 2021 va a ser mucho mejor Que la del 2020 Definitivamente Quitando todos los factores de la pandemia y esto Simplemente porque no va a haber tantos lesionados A ver qué pasa en la agencia libre que empieza ya el día de mañana Vamos a ver qué pasa con los 49 Ya en plan serio Vamos a ver qué logra llegar, qué se va Con qué nos quedamos Y bueno, ven aquí los números de Jimmy G Cero de dos y dos intercepciones. Dos pases, dos intercepciones. Creo que es el rating más bajo que podría existir en un coreback en la historia del deporte. Bien, aquí primer pase completo de Garópolo con Kendrick Bourne. Sacan seis yarditas. Yo creo que se quieren ir con puntos antes de que acabe la primera mitad porque además ellos van a recibir. Segunda oportunidad, cuatro yardas por avanzar. Viene Garopolo, se la entrega a Raheem Monster, Rahim Monster pelea y hoy a pesar de que Solomon Thomas lo trataba de detener, logró el primer 10 Primer 10 yardas por avanzar en la yarda 35 del propio territorio un solo hombre atrás. Y ahí se la entrega. Rafael Monster hace un corte. Y ahí Drew Greenlow nuevamente lo taclean. Segunda y cinco por avanzar. Se está moviendo bien esta, esta ofensiva de los, de los San Francisco. Y aquí viene Garoppolo Rápidamente el pase con Dross Willy. Y es a la yarda 48 de nuestro territorio. Yo pausa de los dos minutos pausa de los dos minutos, San Francisco todavía tiene sus tres tiempos fuera nosotros también T tres hombres del lado, y dos hombres del lado derecho viene Garoppolo, Garopolo tira el pase hoy sí es completo con Trent Taylor y ganó solamente unas cuantas yardas segunda oportunidad, tres yardas por avanzar segunda y tres, formación pesada viene Garoppolo, viene rápidamente el pase con, Oy, con Jordan Reed Jordan Reed y es primero y diez Primero y 10 en la yarda, 35 ya en nuestro territorio, con 1.36 en el reloj, Garopolo tira el pase. ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Casi llegaba a Red. fue un stop. Fue completo por Kendrick Borg. son jugadas en serie. Están jugando en serie los, los San Francisco, San Francisco está jugando en serie. Viene Garopolo nuevamente, busca ahí el pase. ¡Ay, ¡Qué corte ahí de Jeyuk! Llegó al primer y 10 y paró el reloj. Primero y 10, todavía tienen sus tres tiempos fuera, señores. Nos están moviendo bien ahora sí el balón. Ya Garopolo ya, ya se enrachó. O Jimmy G ya se enrachó, viene el pase nuevamente ahí con con George Kittle George Kittle pide en su primer tiempo fuera, 21 a 0 señores, 21 a 0 si sacan puntos aquí, sacan siente se va a poner peligroso porque reciben en la segunda mitad así que vamos a ver qué intentan segunda oportunidad, tres yardas por avanzar, Garopolo, viene Garoppolo viene las cargas, tira el pase y ahí bien defendido, Bien. Richard Sherman Richard Sherman viene en la taqueada en, en la defensa del pase, perdón, tercera y tres en la yarda 5 viene Garopolo Garopolo se echa para atrás, vienen los disparos Viene el pase ahí flotable y es incompleto Afuera del campo, incompleto señores Cuarta oportunidad, tres yardas para avanzar Se van a tener que conformar con tres puntos Viene Ruby Gold, esperemos que no sea una jugada de no, si sí, lo va a intentar y es bueno. San Francisco mete sus primeros tres puntos, pero los 49 ya vamos ganando 21 a 3. 21 a 3 y todavía vamos a tener el balón con 3 tiempos fuera. Vamos a ver si todavía podemos sacar algo, algo de puntos, al menos otros tres, para seguir teniendo los 3, los 21 puntos de ventaja. Viene a la patada y Richie James se va a hincar y vamos a salir de la yarda 25 con 52 segundos y nuestros tres tiempos fuera. Vamos a ver qué podemos lograr todavía. Viene aquí la ofensiva, vean a Raheem Monster, 6 corridas, 52 yardas, un touchdown, promediando 8.6 yardas por acarreo, eh. ahí está la clave. Y para comenzar el juego creo que tenemos que ir con el primer oportunidad de 10 yardas para avanzar San Francisco. Va a buscar el... el, el las trayectorias de Real. Y Garopolo se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro, viene el oh, arriesgado, arriesgado! Casi interceptado. Segunda oportunidad, 10 llantas por avanzar negro Polo hace el engaño, el engaño oh, y Le llegaron, le llegó, le llegó Eric Armstead Tiempo fuera, vamos a tener lo que pedir Porque ya se nos complicó Va a ser tercera y muy largo Tercera y 16 Así que aquí tenemos que intentar un pase arriesgadón Arriesgadón, una jugada que me gusta mucho por diseño Y cambiar alguna trayectoria por ahí Viene Garopolo, Garopolo, viene el pase flotadito, bien, Trent Taylor quemó, bien, aquí con Williams, primero y 10, tiempo fuera, bien, las yardas suficientes, fueron como 17 yardas y con eso logramos el primer 10 y la ofensiva sigue viva, seguimos en nuestro propio territorio en la yarda 37, primera oportunidad de yardas para avanzar, viene el pase rápidamente con Kendrick, por el cambio, bien, primero y 10 y se salió del campo, para el reloj, bien, bien, nos ahorramos un tiempo fuera, Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Ya estamos en el medio campo Formación abierta, mueve a su corredor del lado derecho Viene Garópolo Garópolo Garópolo da indicaciones, se echa para atrás Le van a llegar, tira el pase rápidamente Bien, ahí está quién. Kendrick Bourne, Kendrick Bourne, bien Vamos a jugar en serie, vamos a jugar en serie Bien, primera oportunidad, de yardas por avanzar Viene Garópolo, Garópolo se mueve para atrás Nuevamente busca quien Kendrick Bourne, nuevamente Bien, hay que pedir el tiempo, hay que pedir el tiempo Quedan pocos segundos y estamos tocando la puerta, señores Ay, quedan 8 segundos. Vamos, vamos a intentar la anotación. A ver si nos da tiempo de una jugada más. Y si no, el gol de campo. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. se echa para atrás, se echa para atrás. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, lo detuvo, lo detuvo. Ay, Fred Warner hace la jugada y se acaba el tiempo. Nos quedamos en la yarda 1. Ay, nos detuvieron. A George Hill, venía el touchdown. Ok señores, acabó el medio tiempo, San, los 49 arriba de San Francisco, 21 a 7 dominando las estadísticas, vamos a ver, ahí está, 176 yardas por aire, 82 por tierra, 10.3 yardas por jugada y dos balones robados y esa es la gran diferencia, recibe San Francisco y Richie James no va a salir a ningún lado, y aquí vienen los, los San Francisco, vienen con Jimmy Jim. a intentar mover nuevamente el balón, lo movieron muy bien en la última ofensiva que tuvieron. Esta es su primera ofensiva de la segunda mitad. Solamente sacaron tres puntos en esa ocasión. Así que vamos a ver aquí qué, de qué son capaces. Se la entrega McKinnon. McKinnon rompe, rompe un tacle, rompe otro. Y son ocho yarditas. ocho yardas de San Francisco. Segunda y dos. Segunda y dos yardas por avanzar Dos hombres en de, de, de formación De off -tacle. viene aquí ¡Ay, Monster no! ¡Rompió! ¡Ay, se está escapando! ¡Se está escapando! ¡Ahí viene Barret! ¡Corre, ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, corre. no! ¡Ya no llegué! ¡Ya no llegué! ¡Ay, qué error! ¡Qué error! De, por el off-tackle nos, no, nos, nos, nos no habían corrido nada Y vean aquí Escapadón de Raheem Monster Sesenta y tantas yardas y vean como lo lamentan los 49 Sin descontón feo de, de San Francisco Vean por ahí ese pelo y nadie llegó El más cercano era Sherman Y no se pudo quitar el bloqueo Loretta aceleró pero ya tampoco llegó Ni Tart Touchdown de monster Y ponen 7 puntos rápido San Francisco Y se acercan en el marcador ¡Ah, oh, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no fueron 7! ¡Fueron 6! ¡Bien bloqueado! ¿Quién se la llevó? Ay, ay, ahí está Jimmy Ward la agarró Pero creo que la bloqueó ¿Quién? Me parece que fue Emmanuel Mosley ahí festejando Jimmy Ward, bien, vamos a ver, patada bloqueada Sí, la bloqueó, la bloqueó Mosley Y la recuperó Ward y nos escapó Pero vean, sola, ahí está no, Vean, ahí está, bloqueada, bloqueada ¿Dónde Mosley? Así que no fueron 7, fueron solamente 6 21 a 9 21 a 9, San Francisco arriba Todavía todavía por 12 puntos Y ahí el regreso de Richie James a la yarda 26 Desde ahí empezará este drive de los 49, los números de Monster, 6 acarreos, 52 yardas, un touchdown, 8.6 yardas por acarreo de nuestro lado. Y el monster del otro lado creo que está promediando más con ese escapadón, pero ya veremos. Primer día señores, la entrega. Vamos a intentar la misma. Viene Monster. Por fuera, bien, bien, bien, bien. Ay, ay pero aquí llegó, aquí se llegó. Jimmy hasta Cleo contó con Sherman. Pero aún así fue un bueno, buen avance Fueron más de 15 yardas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Desde la yarda 42 del propio territorio Viene aquí Jimmy Garoppolo Viene aquí hace el engaño con Monster. Monster Viene el pase aquí ¡Ay, ¡Es completo! ¡Bien! ¡Oh, pensé que no era completo bien! ¡George Hill! Vean cómo la bajó quemando ahí a Jason Barrett Bien, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, vamos a seguir atacando con nuestra poderosísima arma llamada George Kittles, vamos a ver ahí Ahí está, bien, ahí está, ahí está, bien, George Kittles nuevamente, bien, a la yarda, a la yarda 20, ya estamos en zona roja señores, así de rápido también Primero y 10, se la entrega aquí McKinnon, rompe un tacleo bien, sigue jalando, bien, primer gol, primer gol señores en la yarda 9 y así de demoledora va mi ofensiva. Primero y gol en la yarda 9 de los de San Francisco. Los 49 tocando la puerta. Se la entrega aquí en una Jetsweep. Divo Samuel. Ahí está solito. Touchdown. Qué bloqueo. No sé si fue Trent Williams o, o Lincoln Thomas, O uno de ellos, pero qué bloqueo ahí. Para que entrara casi solo Divo Samuel. Vamos a ver la jugada no fue Jordan Reed, Jordan Reed fue el que hizo lo que bien, bien señores, bien, bien, touchdown Divo Samuel Divo Samuel, dos touchdowns de Jurecek uno de Running Monster y uno más ahora de Divo Samuel 28-9 señoras y señores, los 49 arriba, no pasó nada y aquí Richie James otra vez no decide no salir y vendrá un nuevo drive de San Francisco Que se han estado moviendo bien, las primeras ofensivas se las detuve en FA con intercepciones Ay casi le llegaba, casi, ¡ay, casi le llegaba ¡Ay! Pase completo con Divo Samuel. y avanzaron bastante bien, fueron 23 yardas en la jugada No, 18 yardas perdón, y aquí nuevamente, se la entrega el Monster, Monster encuentra el juego Ay, ahora sí lo tacleó Jimmy Ward se parecía que se escapaba nuevamente hasta la 44, yeah, ya llevan 89 yardas el Monster de San Francisco, ahí van corriendo parejos los dos Monsters, viene el pase de tres hombres del lado derecho, viene Kittle Kittle peleando ahí, bien, fue tacleado bien con trabajos pero lo tacleó bien Jimmy Ward, segunda y cinco por avanzar, segunda oportunidad cinco yardas por avanzar viene aquí Jimmy Garoppolo, Garoppolo se la entrega Monster, nuevamente encuentra el hueco, vienen los bloques ¿Quién ¿Quién llegó ahí, Sol, no, Fred Warner, pero se están moviendo bien por tierra los 49, ya entendieron por dónde es, primero y 10 yardas por avanzar, viene Garoppolo, se la entrega nos vean, nos están haciendo pomada por tierra, demonios, primero y 10, ya están en la yarda 16, ya zona roja, primero y 10 no estoy pudiendo detener a San Francisco señores, qué está pasando según yo los conozco muy bien y vean y abre la formación Jimmy G Tira el pase, está solo ¿Quién es? Trent Taylor Trent Taylor se mete hasta la yarda 3, me la cambiaron Me la cambiaron completamente Primero y gol Un solo hombre atrás Y es, oh, solito, solito George Kittle, vean, me la tragué toda Pensé que iban ahí por tierra Me confundieron los 49 Me confundieron horriblemente y anotan otros 6 puntitos, vamos a ver si son 7 Vamos a intentar bloquearla otra vez no, bueno, ahora, no. ahora sí es bueno de, de Robbie Gold Y se pone 16-28, se pone más cerrado el juego Viene el kickoff Y lo vamos a dejar que se vaya hasta la zona de dentación Para salir desde la yarda 25 con 2 segundos en el tercer cuarto Y aquí la primera jugada se la entrega a Tevin Coleman Tevin Coleman que se va hasta la yarda 29 Y con esto señores Llegamos al final del tercer cuarto los 49 ganándole a San Francisco. Miren, vamos a verlo por el lado amable. Pase lo que pase, van a ganar los 49. Así que ni hagamos corajes, ni yo los hago. Este. Ja. Ok, segunda y 6. Segunda y 6. Viene, viene Monster. Monster se la entrega una yarda. Hasta la yarda 30. Tercera y 5 por avanzar. Tercera y 5. Nuevamente vamos a utilizar el pase pantalla. Bien, ahí está Tomlinson. hoy oh, no llegó al bloqueo. Bien, Monster. Monster se escapó muy bien. Hasta la yarda 42. Sacando yardas, señores. Primero y 10 yardas por avanzar. Doble a la cerrada. Se la entregan a Monster. Monster lo encuentra bien el hueco. Bien. Y ahí tuvo que llegar nuevamente Jimmy Ward. Es que es la zona que hay que atacar. Jimmy Ward por allá solito. Luego se hace bolas. Y ahí está Monster. Bien, señores. Primero y 10 por avanzar. Primero y 10. Ya estamos en la 48 del territorio de los de San Francisco. Aquí abre la formación con Monster. Y vamos a ver si podemos atacar ya bien donde Vamos a ver si se limpia la zona Ahí está, solito señores Solito, George Kittle, George Kittle Bien a la yarda 24 ya del territorio de San Francisco Y vean ya oh, 11 yardas después de la recepción De veras les debo un video de los, de los Yards of yards the Catch Brothers O los Jack Brothers Primero 10 yardas por avanzar Nadie le llega a Garoppolo, tira al... Oh, oh, oh, casi interceptado y que en el aire Y oh, no hizo nada Segunda y 10, se la entregan a Monster Monster bien, ay, falló el bloqueo de Vivo Samuel Si lo ha hecho se escapaba más, tercera y cuatro Ya se complicó más, no, tercera y ocho Ya se complicó más el drive Tercera y ocho, en la yarda 23 de San Francisco Viene Garopolo, viene ahí el pase Bien flotanito ay, casi se metía George Hill Vean por atrás de los linebackers ¡Qué pase! 21 yardas en la recepción Ya estamos tocando la puerta Vamos a sorprender a San Francisco Viene el engaño Es una end-around Y solito, solito Kendrick Bourne Vean qué chula de jugada Una end-around Touchdown Kendrick Bourne Masacrando a San Francisco Los 49 Vean ahí el engaño Y nadie llegó Kendrick Bourne Por acá se fue solito Y nadie le llegó Pura velocidad señores Pura velocidad, solito. No, pues un linebacker cuando iba a llegar con un receptor. Touchdown, Kendrick Bourne y San Francisco. Que diga en los 49, se van arriba 34 a 16. Y me parece que esto ya está casi consumado. Quedan 2.30 en el rock. Tienen sus tres tiempos fuera, la pausa de los dos minutos. Pero... Pues tendrían que anotar y, y, y patear corto y recuperarla. Y aún así, creo que no les va a alcanzar. Pero vamos a ver qué intentan hacer. Vamos a ver qué intentan hacer porque después de los primeros dos drives no los he podido detener. Me sacaron un gol de campo y ya llevan dos anotaciones. ¿no? Les, les bloqueo un extra, pero aún así siguen avanzando. Así que vamos a ver. Garo por aquí rápidamente va por aire con Diego Samuel en una, en, en una cross. Trayectoria de cross. Sacaron 6 yardas, están jugando en serie. Vamos a llegar a la pausa de los 2 minutos. Llegamos a la pausa de los 2 minutos, señores. 49-35, San Francisco 16. Estamos ganando casi por el doble de puntos. Y aquí están intentando a ver que abren la formación. Tienen triple ala cerrada. Y vamos a ver qué intentan el pase rápidamente con Ross Willy bien ahí, lograron el primero y 10 Primero y diez yardas por avanzar, siguen jugando en serie, en la yarda 35. y Vienen los disparos, no le llegan, no le llegan, no le llegan, ahí le van a llegar, viene Ay, le llegaban y la tuvo que tirar a nadie, qué buenas coberturas señores, segunda y 10 Segunda y 10 yardas por avanzar, 1.37. sus tres tiempos fuera aún Tres hombres al lado, de hecho ahí viene, ahí buscan ahí precisamente con Kendrick Bourne y Kedrick Ball llega casi al medio campo siguen jugando en serie, Garopolo busca le llegaban, viene el pase rápidamente con Jerry McKinnon, cruza el medio campo queda un minuto 5 nuevamente saca el balón Garoppolo garopolo tira el pase nuevamente ahí con su escape que es McKinnon, un minuto un minuto en el Rock, siguen jugando en serie Garópolo busca ahí el pase nuevamente un stop con George Kittle ya están casi en la yarda 30 ya están en la yarda 30 en la yarda 30 señores, con 31 segundos el pase rápidamente con George y me parece que aquí van a quemar un tiempo fuera así y aquí vienen los 49 San Francisco, perdón, en la yarda 21 en la yarda 21, Garopo lo está buscando viene el pase rápidamente ahí con quién fue con Divo Samuel y pararon el reloj, ganaron 3 yardas 25 segundos en el reloj esto ya está consumado, solamente quieren sacar un poco más, vamos a ver si lo logran yo espero no permitirlo pero aquí viene por Garopolo, Garopolo tira nuevamente el pase rápido adentro con George Kittle. Y van a quemar su segundo tiempo fuera En la yarda 9, 21 segundos todavía Primero y gol Primero y gol, están en la yarda 9, viene por se echa para atrás Está buscando, le van a llegar, le van a llegar No, no le llegan, sí le van a llegar, le llegaron Mira la Yugo, Nick Bosa, bien, perdieron Ya se quemaron su último tiempo fuera En la yarda 22, segunda y gol, señores Ya se les complicó bastante aquí a San Francisco con la captura de... ¡Oh! ¡Ay, no puede ser! No puede ser. Ataqué el balón y era con Gilwino y yo sentí que me lo llevaba y lo dejé a Divo Samuel. Touchdown. Touchdown de San Francisco. Vean ahí el pase. Yo... ¡Ay, ataqué el balón! Ataqué el balón, pero no puede ser. Qué mal ataque. El touchdown les abrí la puerta. Touchdown de Divo Samuel y le siguen vivos. 22 con el extra van a ser 23, pero aún así ya son... 12 puntos, son 12 puntos de ventaja Van a, sabía que iban a patear corto pero dudo que lo hagan ahí rápidamente, bien ahí está, Marcel Harris la tiene Marcel Harris ahí festeja y con estos señores ya tenemos casi el juego vamos a intentar algunos pases eh, a la zona, vamos a ver si lo logramos a ver si logramos aquí el duelo 1 contra uno, sí, ahí está uno contra uno, uno contra uno, uno contra uno, uno contra uno y no, no, bien defendido de Jason Barrett quedan 3 segundos, vamos a intentar vamos a pedir el tiempo fuera Ah no, lo pidieron ellos creo No, lo pedí yo porque se me acabó el tiempo Lo pedí yo Así que con 3 segundos Vamos a intentar un Ave María Por todas las cuirias, todas las cuirias Todas las cuirias Viene todo el brazo de Jimmy Golopolo Y eso no, completo completo, señores, acabó el partido los 49-35, San Francisco 23. Yo pronosticando un poco de lo que podría pensar que va a pasar en este 2021. Creo que vamos a ser un mejor equipo y espero que juguemos con este jersey. Hagamos de cuenta que esto fue un scrimmage entre los 49 contra los 49. Los viejos 49 no son tan buenos como los nuevos 49. Y ahí está, señores, a petición de quienes lo hicieron. Por ahí alguien me lo comentó. Los 49 contra los 49. Creo que les pude jugar más o menos bien, aunque sí me movieron el balón. Pero ahí está. Nos vemos el lunes para el podcast. Para empezar a hablar de lo que está pasando ya en la agencia libre. Esperemos que San Francisco haga los movimientos pertinentes. Y ya saben, el, el jueves el canal 49. Síganse la pasando bien bonito, señores. Les mando un abrazote. Mucha buena vibra. Las estadísticas a nuestro favor. Este, Cuídense mucho. Y con Niners.